Casi todas las pruebas para matar o pacificar a SCP-682 habían fallado miserablemente. Si no lo han visto, vayan a ver nuestro video sobre el legendario reptil difícil de destruir, para que sepan cuán poderoso y aterrador es. Se enfrentó al guardián de la puerta, un SCP con una espada de fuego más caliente que el sol, capaz de romper tus átomos en pedazos y salió bien. En su enfrentamiento con el horrible SCP-096, también conocido como El Chico Tímido, rompió la mente del chico tímido y lo redujo a un manojo de desesperación balbuceante. Incluso los SCP con poderes supuestamente ilimitados simplemente se negaron a enfrentarse a la bestia en combate. Así que cuando se propuso que probaran a 682 con SCP-999, una criatura conocida entre el personal de la fundación como el monstruo de las cosquillas, la idea se consideró ridícula. 682 había sido quemado, asfixiado, cortado, incinerado y había rugido a la cara de los dioses. ¿Cómo podría este llamado monstruo de las cosquillas sobrevivir un encuentro y mucho menos ganar una pelea? Algunos incluso creyeron que esto sería lo último que veríamos de 999, pero lo que hace que esta historia sea realmente notable es que no fue así como se desarrolló. Como pronto descubrirás, SCP-999 es un SCP asombroso y único en sí mismo, pero sus orígenes secretos y sus interacciones con algunas otras figuras prominentes del universo SCP son lo que hacen que esta humilde y viscosa criatura sea más que extraordinaria. Prepárate para la conmovedora Sí, lo escuchaste bien, la conmovedora historia de SCP-999. Varios agentes altamente entrenados en 682 colocaron a 999 en la celda del lagarto inmortal. En comparación con el reptil gigante frente a él, 999 no tiene nada llamativo, es una gran mancha naranja morfa de limo anómalo. Con un peso de cerca de 54 kilos, SCP-999 no era nada comparado con la monstruosidad que se suponía que debía enfrentar. Si bien su peso ha causado en el pasado lesiones menores a algunos de sus manipuladores humanos, nunca ha causado daños graves o duraderos de ningún tipo a un ser vivo. Incluso su dieta consiste solo en caramelos y dulces, con una preferencia particular por M&M's y Obleas Neco. Y consume estas golosinas a través de la membrana celular de su cuerpo viscoso, como una ameba. Esta membrana extremadamente elástica significa que la criatura es altamente maleable, incluida la capacidad de estirarse y aplanarse a solo dos centímetros de grosor. En reposo, la criatura adopta una forma de cúpula de unos 2 metros de ancho y 1 metro de altura. Lo más parecido que tiene la criatura a extremidades son pseudópodos prensiles, que son proyecciones en forma de brazo que normalmente se ven en organismos unicelulares y de los cuales tiene al menos tres. Cuanto más escucha sobre esta criatura completamente inofensiva, más aumenta la sensación de crueldad de hacer que se enfrente con la encarnación pura del odio conocida como SCP-682. En absoluto contraste con las actitudes misántropas del Reptil 999 ama a los humanos. Tiene una actitud juguetona parecida a un perro. Al igual que un cachorro sobreexcitado, al acercártele 999 reaccionará con extrema alegría y se deslizará hacia la persona más cercana para interactuar. Saltará sobre ellos usando dos de sus tres autópodos prensiles para abrazar a la persona mientras que el tercero carizará la cara, emitiendo sonidos agudos de corgoteo y arrullos en todo momento. La criatura es aparentemente agradable en todos los sentidos imaginables, ya que se ha informado que incluso su olor huele como el aroma favorito de quien lo está oliendo. Los ejemplos han incluido chocolate, ropa fresca, tocino, rosas y play -Doh. Es casi imposible exagerar lo amada y benevolente que es esta extraña criatura. Es uno de los raros SCP inteligentes que obtiene la clase Seguro y se le permite vagar libremente por sus instalaciones en todo momento, aparte de un periodo de una hora antes de acostarse entre las 8 y las 9 de la noche. En los raros casos en que 999 ha causado daño a un trabajador en la instalación, inmediatamente comenzó a retroceder y contraer su cuerpo, mientras gimoteaba en una especie de disculpa perruna. Lo más cerca que ha estado la fundación de tener un incidente real con la criatura, fue el momento en que alguien accidentalmente le dio una lata de gaseosa con cafeína, lo que provocó que se volviera hiperactivo durante una hora antes de sentirse visiblemente mareado. Te sentirás aliviado al saber que ya se recuperó por completo. ¿Pero qué pasaría cuando esta agradable criatura se vea obligada a enfrentarse cara a cara con el monstruo más malhumorado de la fundación? Los empleados que observaban la prueba vieron en suspenso como 999 comenzaba a deslizarse con entusiasmo hacia 682. No es de extrañar que después de ser torturado y casi asesinado cientos de veces durante pruebas, 682 se haya cansado de las pruebas cruzadas a las que se sometía regularmente. Cuando vio esta extraña mancha naranja chapoteando en el suelo hacia él, suspiró y gimió esperando lo peor. ¿Qué es esto? Preguntó la criatura a su gelatinosa invitada. SCP-999 comenzó a saltar arriba y abajo frente a 682 como un perro emocionado, creando un chillido agudo. Al igual que como consideraba a todos los seres vivos, 682 pensó que la criatura que rebotaba ante él era repugnante y no valía la pena el esfuerzo de destruirla. ¿La fundación se cansó de intentar? Con un solo pisotón feroz, 682 aplastó a la criatura amigable bajo una de sus patas. Los observadores estaban preparados para entrar y liberar a 999 de las garras de 682, pero luego sucedió algo realmente inesperado. La expresión del rostro devorado por el ácido de 682 comenzó a cambiar. Estaba empezando a sonreír. Los observadores registraron un ruido que pensaron que podría haber sido una risa cuando la criatura gruñó y dijo ¿Qué es esto? Me siento... bien... Mientras los observadores miraban atónitos por lo que estaba sucediendo, 999 comenzó a deslizarse y gatear desde entre los dedos de 682. Se reformó sobre su pierna escamosa y se deslizó hacia arriba, a lo largo de su costado hasta llegar al cuello. Allí comenzó a acariciarse como nunca antes lo había hecho. Los resultados hablaban por sí mismos, 682 estaba sonriendo y riendo entre dientes, repitiendo una frase que la fundación nunca hubiera imaginado viniendo de 682. Me siento tan feliz. Feliz, feliz, feliz. Justo cuando pensabas que SCP-999 no podía ser más adorable, aprendes sobre su mayor poder, traer alegría. Cualquiera y cualquier cosa que entre en contacto con la criatura, incluso de pasada, experimentará una especie de euforia leve. A medida que el contacto de uno con la criatura se prolonga, esta abrumadora sensación de alegría aumenta y continúa mucho después de que te separas de ella. El contacto prolongado ha curado por completo depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y una serie de otras afecciones como ira y trastornos de personalidad antisocial. Los asesinos en serie prácticamente se convierten en santos después de estar en contacto prolongado con 999, y en ese momento 682 no fue la excepción. Y realmente no parece haber excepciones, si bien causar felicidad y alegría no es un arma peligrosa, cuando se trata de SCP-999 es extremadamente poderosa. Y lo que es más, SCP-999 parece tener un sentido innato para aquellos que más necesitan su ayuda, con un afecto particular por los heridos y los infelices. La criatura parece ser un verdadero altruista a nivel fundamental, incluso arriesgando su propia seguridad para ayudar a los humanos durante las peligrosas brechas de contención. En un caso dramático, 999 saltó al aire para evitar que una bala hiciera contacto con un miembro del personal. Como resultado, la criatura es amada universalmente por todos los miembros del personal de la fundación. Es el único SCP que nunca le causó problemas a nadie. De vuelta en la celda de contención de SCP-682, la bestia seguía sonriendo y riendo mientras 999 se frotaba contra su cuello. Fue un evento tan extraño, tan sin precedentes, que los observadores presentes sintieron que estaban alucinando. Durante unos minutos, el monstruo siguió repitiendo soñadoramente la palabra, feliz. Pero luego de repente, la criatura comenzó a entrar en un ataque de risa incontrolable y estruendosa. Rodó sobre su espalda golpeando su enorme cola contra la puerta. Acababa de ser víctima de uno de los pasatiempos favoritos de 999, la lucha de cosquillas. Así fue como se ganó el apodo de monstruo de las cosquillas entre el personal. La lucha de cosquillas continuó hasta que 682 pareció cansarse y quedarse dormido, con una sonrisa todavía en su rostro. Después de 15 minutos de inactividad, se ordenó a dos miembros del personal de clase D que ingresaran y recuperaran a 999 de la celda de contención. Lo hicieron con éxito, pero tan pronto como fue removido, 682 despertó de su letargo y liberó un poderoso ataque psíquico desde todo su cuerpo mientras se reía maniáticamente. Dejó incapacitado a todo el personal dentro de una cierta distancia mientras estos se derrumbaban en ataques de risa lo que permitió que 682 escapara y comenzara un ataque violento. Sin embargo, a pesar de esto, 999 no mostró miedo y ayudó a salvar a algunos transeúntes cuando los oficiales de seguridad sometieron y recapturaron a 682. E incluso después de todo esto, 999 no mostró resentimientos hacia 682 e indicó el deseo de volver a jugar con él. Es una criatura cuya capacidad de amar es tan ilimitada que es prácticamente inmune al miedo. Lo cual está muy bien, porque el verdadero enemigo al que 999 está destinado a enfrentar es infinitamente más poderoso y aterrador de lo que 682 podría esperar ser. ¿Qué es este monstruo? ¿Y por qué 999 tiene que enfrentarse a él? Las respuestas se encuentran en los verdaderos orígenes de SCP-999, disponibles solo para aquellos con autorización de nivel 5 o más. Es un ejemplo perfecto de cómo algo bueno puede venir de los lugares más oscuros. No habría SCP-999 sin SCP-231-7. SCP-231 era una colección de siete chicas, todas fecundadas de horribles pesadillas en un ritual realizado por un culto conocido como los Hijos del Rey Escarlata. Cada una de estas chicas a lo largo de los años siguientes dio a luz a algunos de los monstruos más horribles imaginables, uno de los cuales, según algunos, fue SCP-682. Estos seres fueron manifestados por el Rey Escarlata, un poderoso dios de pesadilla interdimensional, que se cree que está detrás de gran parte de la oscuridad y el horror presentes en nuestra y muchas otras dimensiones. Los superiores de la fundación han declarado que el Rey Escarlata es la mayor amenaza existente para el multiverso, y SCP-231 fue su última interacción directa con nuestro universo. El único miembro sobreviviente de SCP-231, SCP-231-7, dio a luz en secreto. Pero ella no dio luz a un monstruo, dio luz a SCP-999, un ser de pura bondad. Así es, el SCP más amable, agradable y tierno de todos, es el descendiente directo de un ser que es esencialmente el dios oscuro de todo el mal. Siéntete libre de tomarte un momento para asimilar esto. La criatura incluso curó a la chica que le dio a luz y le permitió volver a una vida normal con su familia. Desde sus primeros momentos, SCP-999 estaba realizando cambios positivos en el mundo, y según textos antiguos de una cultura alineada con el rey escarlata conocida como los Daeva, SCP-999 aún está en su infancia, y sin embargo ya tiene el poder de pacificar a sus monstruosos hermanos como el 682 antes mencionado. Se cree, según algunas profecías y teorías de la fundación, que el poder de 999 crecerá exponencialmente a medida que madura. ¿Por qué importa esto? Bueno, algunos creen que un día 999 se volverá lo suficientemente poderoso como para derrotar no solo a sus propios hermanos monstruosos, sino al mismo Rey Escarlata que se cree que es imparable. No mediante la violencia ni el odio, sino mediante la fuerza pura de la felicidad y el amor que quema la oscuridad y purifica a los corruptos. Si bien el humilde SCP-999 rara vez eclipsa a sus aterradores competidores, para aquellos que realmente lo saben, 999 es uno de los SCP más poderosos y valiosos que existen, y puede que sea el mayor activo en el arsenal de la fundación en la guerra contra la peligrosa actividad anómala. Después de todo, ¿qué podría infundir más miedo en sus corazones que el conocimiento de que podría ser el amor en lugar de la potencia de fuego lo que finalmente destrone al Rey Escarlata? Y sabiendo que algún día puede salvar todo lo que conocemos de un destino mucho peor que la muerte, sin nada más que afecto por todos y por todo, vale la pena ofrecer gracias a la pequeña mancha naranja, o al menos un paquete extra de M&M's antes de que vaya a la cama.